Thank you Mr. Chairman. I will speak in Spanish. Señor Secretario General, Vicesecretario General, delegados representantes de los estados miembros, funcionarios de la ITU. Antes de partir, quiero agradecer al gobierno de Rumania por la excelente acogida que se ha dado esta conferencia en plenipotenciaria. También quiero felicitar a la ITU por la impecable organización y por el tema Conectar y Unir que se ha elegido para esta ocasión pues representa lo que nuestra Administración de Telecomunicaciones está impulsando en Chile. Quiero contarles, para no ser redundante con los temas que se han estado tocando acá, que en el norte de Chile existen lugares con más de 300 noches despejadas al año, y eso nos convierte en un país ideal para las observaciones astronómicas. Sin embargo, nuestra insaciable sed de telecomunicaciones está contribuyendo a la proliferación de constelaciones satelitales, los quiero invitar a una reflexión sobre cómo podemos compatibilizar el acceso a la conectividad digital para todas las personas con el progreso científico que no tendrían por qué ser opuestos. Creo además que la humanidad está hoy día enfrentada a ciertos retos inéditos. Las tensiones sociales generadas por la inequidad y agravadas por la pandemia, además de la concentración de los medios de comunicación en unas pocas manos, amenazan a nuestras democracias. La rápida propagación de noticias, sean estas o no verdaderas o no, junto al poder de los algoritmos usados por las plataformas de redes sociales para combinar y ofrecer contenidos, contribuye a la polarización de nuestras sociedades. Creo que es necesario tomar medidas para proteger las democracias. Sabemos que quienes no se suman a la economía digital quedan en una enorme desventaja respecto de quienes sí lo hacen, por lo que para reducir la inequidad debemos empujar una conectividad efectiva para todos, en todo lugar, en todo momento. En Chile se han impulsado desde hace años diversas políticas públicas que permiten que hoy más del 60% de los hogares tengan una conexión fija a Internet y que el 60% de esas conexiones sea usando fibra óptica. Esto ha permitido que Speedtest de OCLA nos reconozca como el país con la tasa de descarga más alta del mundo. Pero esta medición no toma en cuenta ese tercio de hogares que no tienen conexión fija. Ya sea porque no hay cobertura o porque no pueden contratar el servicio. Hemos avanzado en inclusión digital, hemos hecho la tarea, pero no basta con tener cobertura de servicios. Necesitamos ayudar a las familias a acceder a la conectividad, a veces ayudarles a pagar la cuenta. Y una vez ahí, hay que darles las herramientas para usar la tecnología como un medio para mejorar la calidad de vida. Nuestro desafío no se agota con la conectividad, y les pido que juntos abordemos todos los aspectos que nos permitan generar una verdadera igualdad de oportunidades para las generaciones que vendrán. Muchísimas gracias.